Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos con mucha hambre y se nos sí, antojó sí. algo muy rico que comer. hasta sí. Ahora vamos a hacer un invento que se nos ocurrió hacer la sí, sí. Exactamente. Y Paul dice, ah, ok, vamos a hacerlo. Exacto. Y pues, Paul, diles qué digo? vamos a hacer. Sí, diles, diles, Ah, pues vamos a hacer. Un hot dog gigante, Mario. Un sí. hot dog muy grande. De hecho, Mario, las medidas es de un metro, Mario. ¿Un metro? Ah. Wow. Oh, Más grande que el medio metro. <risa> pero fíjate, Paul, es una idea media loca, media ah, rara, pero no pues está bien, día le tenemos que hacer algo. Y aparte, Mario, pues tenemos mucha hambre, comemos sí, mucho. Sí. Sí, yo bien. pienso que ese, ese metro si sí te lo comes ¿también? Yo pienso que tú también, Mario, te comes ese metro con mucha hambre, te lo atragantas, Mario. Y pues, ¿qué vamos a ocupar, Pau? Pues lo primero, Mario, lo principal, pues ya. son hot dogs. Mucha dog, gente Mario. sabe hacer hot dogs ah, y más ¿no? que no hace hacer un dog no que ahora lo estamos haciendo grande, Mario. Lo principal es el pan, Mario. que Aquí está el pan, miren. Ah, oh, ya lo hiciste. Es un exacto. metro. Exactamente, es un metro. ¿eh? Eso. No más que a ese pan todavía, aún le falta, Mario. Y también lo que se ocupa son salchicha, salchicha obviamente. Salchita, salchichita. salchichita principal, Mario, sin eso no se podría hacer nada. Siguiente, tocinito, tocinito. tocinito. ¿Cómo la de tu... Siguiente, pues lo que es lo la, la, la verdura, que Ajá. es y tomate y cebolla, la capsu y, y mayonesa, la mayonesa que es la y ah, no, es came, came. Came. Ah, sí. sí Obviamente, mostaza, mostaza que esta sí es Y complicado. pues va a ser un video rápido Pero queremos mostrarles Cómo queda nuestro hot dog gigante sí. ¿Sí? Todos los mundo hacer no. hot dog no, Y si no quieren quiero. divertirse un ratito en su casa Háganlo ah, a Mario. Y también, si gustan hacer el plato Pues nomás hacen aluminio Porque <ríe> no creo que haya un plato de un metro, Mario No, no creo, hay que mandarlo a hacer a China Ajá, exacto <ríe> Los chinos inventan todo <ríe> ya, Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar el pan lo que se necesita hacer es poner esos panes en la bolsa, Mario, para Exacto. hacerlo a baño, ¿cómo los podríamos decir? A vapor, Mario. A vapor, Ajá. más que nada para pa que, que, que, ab... que, la... pa que se ablande. Todo con agua blanda. Sí, obviamente, Mario. <risa> tiene que ablandar porque si no, muy duro sabe malo. Que ahí comenten, ¿qué les gusta? ¿Duro? Oh, blandito, oh, Mario guay. yo pienso que, que a todo el mundo le va a gustar ¿no? agua ah. Sí, aquí vamos a echarlo realmente en la bolsa Lo vamos a envolver aquí rápido Sí, Mario y real? Ojo, allá abajo hay agua, ¿eh? Ajá, realmente, mira, ábrele Y ahí hay agua Oye, Paul, ¿y ¿cuánto tiempo se deja? Sinceramente yo no Sinceramente, sé Sinceramente, entre más tiempo, más blandito y es mejor, Mario Pues bueno, Pauli, aquí ya tenemos eh, calentando el pan Ajá, Como exacto. les comentábamos, muchos les gusta blandito o mucho les gusta duro no, yo, Ahí comenten <ríe> de qué manera les gusta a ustedes Sí, siguiente Mario. paso Paul, ¿qué tenemos que hacer? Pues el siguiente paso Mario, en lo que se va haciendo nuestro pan, ablandando Podemos ir haciendo lo que es la salchicha con el tocino Yo ahorita te voy a ayudar a poner la salchicha y el tocino Ok Mario, está muy bien ¿Dónde quieres que te ponga la salchicha Paul? Ponla en la cazuela porque... Oh, <risa> hay que preparar Mario? Vamos a continuar Paul Y bien Mario, a ver si ya terminamos de envolver todo lo que son las salchichas Exacto, miren, aquí están aquí ahí, ahí hicimos el intento porque nunca habíamos enrollado este, las salchichas en tocino Mario El intento se miren, hizo Miren, aquí quedaron las salchichas y con su tocino Y ahorita va para calentarse, Pablo Ahorita exacto, van a Mario. calentarse Por de eso, porquito. de tuquito uh, No, la verdad, miren que me a quedar ricas. Y pues bueno, Mario, ahora sí toca pasarlas a calentar. Vamos a pasar al fuego, Paul. Ah, exacto, ahora sí vamos al fuego, Mario. Te voy a dejar a ti, Paul, que tú lo hagas. Bueno, me parece bien. De la parte que no se nos vaya a desenvolver el tocino. Exacto, Paul, tú sí sabes, ya te puedes casar. No ah, ah. sé, sea, ahí opinen ustedes, comenten. ¿Creen que me pueda casar? Ustedes o ya han visto varios videos. Sí, sí se puede casar. <risa> y con una salvadoreña, miren, ah, hasta la playera del Salvador trae ah, ahora. Ah, obvio, Mario, es la... Esta playera me gusta mucho, Mario Que realmente nos la regaló una persona muy especial Y que la queremos mucho porque nos apoyó mucho Nos ha apoyado mucho Y nos enseñó bastante El Salvador, que es ya Sinceramente, ¿a quién te recuerda esa playera? Ah, pues a mi bello Salvador Que también lo quiero, Mario A todos nuestros amigos que conocimos en este viaje En el anterior Y a todos los suscriptores que tenemos también aquí Ajá. Que son salvadoreños Exactamente, Y que Mario. están en Estados Unidos uh -huh. Los voy a decir, esta playera me encanta mucho, Mario El diseño que tiene El Salvador en los Colores, me encantan Somos mexicanos y salvadoreños Ajá, a la vez Obviamente También somos hondureños Es más, de todos De todos lados somos Porque la verdad general. nos gusta la cultura de todos lados Nosotros no solamente nos enfocamos a nuestra cultura Exacto, o a hay que aprender de todo ¿eh? La verdad es bueno conocer y este, abrirse de mente así Igual a muchas personas no les gusta conocer todo Pero bueno, eso ya es de cada quien No son tiempos de ponernos una playera en especial de un país Todos somos lo mismo Ni de un equipo, Mario ah, <risa> Ni de un equipo, no, yo sí soy fiel a la chiva solamente Pero ojo, voy a apoyar a Atlas esta vez Porque somos de Guadalajara sí, Exacto, son tapatíos, son de exacto. Jalisco Nomás porque son de Jalisco Voy a apoyar a Atlas en las finales Aunque nos hayan eliminado, no hay problema Y pues miren, aquí ya están calentándose la salchicha Y ahorita los vamos a dejar un ratito más En lo que se calienta el Ajá, pan exacto. y la salchicha Y sigue la preparación, ¿ah, Sigue ¿bom? la preparación Ahora sí, y a comer Mario que ya sea hambre. años más tarde. Ahora sí, Paul, ya quedó la salchicha. Ya, por fin, Mario, bendito Señor. Sí, de... Pero ahora sí, Mario, vamos a pasarlas al plato para ahora sí empezar a preparar todos los panes. Nomás más porque los videos no tienen olores, Paul. Eh, yes, sería chido que tuvieran olores <risa> para que se les antojara mal. Ah, qué malo. Imagínate, pero si oliera feo, ya se hayan ido mucho. No, imagínate, Mario, si oliera nuestro olor, ya se hayan ido, Mario. No estuvieran suscritos. No más, con eso les digo, tengo una semana que no me baño. Ahí discúlpenme. Pero <risa> sí bueno que no hay olores mario aquí nada es lo bueno yo por eso ni me sal, baño porque yo salchitas. sé que yo sé que ni me van a leer para que me es baño? lo bueno mario <risa> y pues miren ya aquí ya quedaron las salchichas wow mmm, se ven muy ricas la verdad Chagulada. mario ahora sí las vamos a pasar aquí y ahora sí vamos a continuar con lo de los panes mario a ver una pregunta a ustedes les gusta el hot dog con capsu o sin capsu Ah, en serio porque fíjense que conocemos a muchas personas que lo comen sin capsu, Mario. Sí, bien raro. Bien raro, Dice, yo digo. con capsule. Es como la pizza. Ajá. Mucha gente la come sin capsu. Y nosotros estamos acostumbrados a comer con capsu. Y me dicen, no, la pizza no lleva no capsu. lleva capsule, Y así raro, están igual con los hot dogs. Es, es que, algo raro. Ahí man. en los comentarios digan si, si el si debate. Les, si les gusta con cápsula o sin capsu. Lo voy a pasar a lo que es nuestro plato que hicimos. De aluminio Mario. Acto bien acomodadito y ya ahorita yo te ayudo a pasarlos ahí. Quisimos conseguir un pan grande Pero, pero no, pudieron, no pudieron hacernos lo, nada. lo teníamos que hacer nosotros En nuestra cocina Pero la verdad íbamos a fallar con eso Mario no Y pues, decidimos mejor comprar Muchos panes Ajá. y ya mejor así Listo. Y ya aquí está el caminito Vamos aquí ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Exacto, Mide Mario. un metro Paul. Y Mario mide un metro Veinte, un metro veinte centímetros De hecho ahorita lo vamos a medir Para que vean, miren aquí está el pan y con todo y cinta, ¿eh? Un metro quince, Mario. Un metro quince centímetros. Un metro quince. Ahí ustedes, si quieren bueno. hacerlo, pues va, háganlo, por, háganlo por diversión. Ajá. Fíjate, Mario. Que sería chido romper un récord Guinness Pero creo que será imposible Porque Bimbo hace unos años Hizo el reto Guinness del hot dog más grande ¿Cuánto medía? México rompió el récord Guinness Al presentar en Guadalajara Una fila de hot dogs de 1417 metros de largo oh, Eso equivale no. a un kilómetro Ajá, un no, kilómetro ahí, 417 sí, metros. Ahí, ahí sí, no creo poder hacer ese récord ah, Pero yeah. pues hicimos el intento de uno de un metro ah, o sea, Exacto, entonces vamos a preparar el pan con mayonesa ah, con Vamos mayonesa. a echar mayonesita aquí Algo así como Pero échale a cada pan, a cada lado Sí, ¿sí? y ya lo embarras. Ahora sí, yo pienso, Paul que me toca meter la salchicha. Ahí, disculpen si suena como albur, pero tengo que una ponerla. De fuera. Ajá, de ah, fuera. La vamos a ver si lo vamos a poder cerrar. Ay, <risa> ah, está caliente. Ah, faltó una salchicha, Mario. Sí. A ver, cuáles son. Una, dos. Según mis cálculos eran 10 salchichas, Mario, porque son, son 8 panes, pero miren, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Faltó dos salchichas, no. dos salchichas o una más, Mario. No sé. ¿Qué te parece si la hacemos? Sí, Para finalizar con esto. Ah, exacto, Mario. Así que hay que preparar esa salchicha que nos faltó, Mario. Tiene buen cálculo, Pablo. Ah, exacto. Así que, vamos, Mario, una ajá. transición rápida. Mario, una, dos, tres. Listo, Mario ya, Ahora sí, Paul ya quedó con todas las salchichas Sí, miren, ahí está Es que le calculaste un poquito más Sí, es que nos faltaron salchichas, Mario Hoy no nos faltaron huevos, nos faltaron las salchichas <risa> Échale, <risa> échale la verdura ah, Déjale, hecho la verdura Que esto es lo más fácil, solamente... Pican jitomate y cebolla, o tomate, como lo llamen allá en su país, porque muchas veces al jitomate le dicen tomate, Mario, que es el rojo. Exacto. <risa> ¿Con mucha o poquita? échele no, pues normal. Tampoco te exageres, Paul. Le voy a hacer como el chef, Paul. Así, sí, Bien. así. <risa> y, pues, ¿ahora Miren, qué sigue? Ahora sigue... Ah, te voy a enseñarles como que va, va quedando ya con la verdura, Mira, Ahí aquí. va quedando con la verdura. Ahora lo que sigue, Mario, simplemente es echarle la cápsula. Que eso, a mí a Mario sí nos gusta mucho. Y más esta marca, Mario, que no la vamos a nombrar. O oh, bueno, véanla. Es la marca que nos gusta. Porque trae mucho dulce, Mario. Los mexicanos nos enseñaron a comer bastante dulce. Sí, <risa> es una marca muy reconocida aquí en México. Ajá, que se llama Envasa Mario. O sea, y miren, su no portada. Te, Aunque no te patrocina, <risa> Paul. No me patrocina, pero... Yo mi Mario es Está más azúcar, americano. es más azúcar, la verdad que ni que ni salsa de, de, carne, de, tomate, de tomate Mario exacto. Y vamos a empezar Mario con mucha normal. No normal, eh, normal normal normalito normalito va, normalito normalito, normalito, normalito, normalito, normalito para no ocupas echarle tanto. Wow. Nunca había preparado un hot dog así de largo, Mario Van a decir, qué locos están estos bichos O estos chavos, Háganlo o estos jóvenes para, para cuando tengan un convivio Hagan eso y ya verán que sí servirá, Mario Exacto, miren, ahí está Y ahora, a muchos no les gustará, Mario Pero es mostaza A mí, en lo particular a, a mí no me gusta la mostaza, eh Si quieres, en mis pedazos, que yo me voy a comer No me les pongan Ajá, mostaza Igual, le vamos a poner a la mitad, Mario Porque es algo esencial de los hot dogs, Mario También la mostaza ya como quien dice ya agarró forma y ya quedó nuestro hot dog oh, gigante. ¡Ah chulada, Mario! Y pues aquí miren, así quedó. Así les voy a hacer un, les voy a dejar unas tomas aquí de nuestro hot dog gigante. Ajá, así que muéstrales, Mario. Y pues, Paul, ponte ahí para que vean el tamaño del hot dog nomás. Aquí miren. está, miren. Ahí ponte. Oh, oh. Paul. Acostado, Mario. Sí, sí mido más que él, pero es una mitad de mí, Mario. Y pues, bueno, Paul, yo pienso que ahora sí llegó la hora de comerlo. Ajá, ah, exacto. Porque la verdad, traigo demasiada hambre y pero, ya quiero comer, Mario. ya quiero comerme ese delicioso hot dog. Y pues, hay que probarlo. Sí. Hay que elegir quién va a dar la primera mordida a su parte, Mario. Con no, pierdo, por o tijera. <ríe> Para saborearlo Otra vez, ok Piedra, papel o tijera Ay, ¿por qué un dedo? No entiendo like, Otra vez. Dale, like, dale like, like, para que den like al video Ajá. Piedra, papel o tijera Ah, me ganaste Dale, pues la mordida oh. Oh. Provecho, Paul mm. Provecho ¿Sabe bueno o no? ¿Sí? Ah, es, es lógico, todo el hot dog va a saber súper rico Y pues Delicioso. bueno, yo sigo mi parte ¿por favor? Uh -huh. A ver, Amá, ven Antes de que le muerda de veras Para que des tu opinión, ven para acá Amá, tal, con nuestro hot dog ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ¿Cómo lo ves? Del 1 al 10 Grande <risas> Grande. <risas> Del 1 al 10 9 no, no, oh, Bueno, bueno, pruébalo bueno. <risas> Queremos que lo pruebes Ah, ¿Está rico? ¿Quedó sí. rico? ¡Ah, oh, Mario! Y ¡Qué pues bueno! Bueno, Paul, yo sigo Tú faltas, Mario ¡Ah, oh, aprovecho, Mario! Mm. <risa> ¿Qué tal? ¿Rico? Claro, sí y pues Bueno, Mario hay que comer, hay que gozar de este rico hot dog con mi mamá y con todos nosotros. Ahorita vamos a ver qué tomamos. Obviamente nuestro vicio ¿verdad, Mario? Coca-Cola. Esperemos les haya gustado. Comenten qué otras cosas les gustaría que hiciéramos grandes, Mario, porque Exacto. también podemos hacer hamburguesas. Podemos hacer muchas cosas. Hacer Yo ya me cosas. siento un chef no <risa> profesional, pero ya como que ya para poder hacer algo grande ya Vayan pues ya a darle like. Y si, y si les gustó, pues háganlo también en su casa. Recuerden dejar su like, suscribirse, activen la campanita. Sí, y y vayan a seguirnos en Instagram y en Ajá, Facebook En Facebook, ya queremos llegar a New Por favor vayan a apoyarnos allá en Facebook Todas las personas que nos están viendo ahorita Espero que les haya gustado este hot dog grandote Y ahora sí nos despedimos Mario con tu saludo fai, ¡Hasta el siguiente video!